y todas vamos a resolver hoy algunos problemas sobre móviles que tantos quebraderos de cabeza nos suelen dar. Vamos a verlos de una manera mmm, lo más sencilla posible cuando los podemos resolver con ecuaciones de primer grado. A mí me gusta mucho resolver estos problemas cuando luego vemos las funciones porque cuentan la historia, las funciones cuentan la historia de lo que pasa pero hay una forma muy sencilla de resolverla uh, con ecuaciones de primer grado. Lo primero que tenemos que saber es que cuando un móvil se mueve a velocidad constante, ¿eh? el espacio que recorre es la velocidad por el tiempo. O lo mismo, la velocidad es el espacio partido por el tiempo, porque la velocidad, si os acordáis, siempre se mide en kilómetros por hora, es lo más común ¿eh? para los coches, para lo que estamos acostumbrados. Y entonces es el espacio kilómetros dividido entre horas. ¿vale? Siempre expresamos las unidades, aunque decimos kilómetros por hora, es kilómetros partido por hora. Espacio dividido entre tiempo. Y así se recuerda muy bien esta fórmula. Solamente tengo que despejar después de aquí el espacio para recordar que el espacio es la velocidad por el tiempo. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a ver los diferentes tipos de problemas que pueden aparecer. Primero vamos a ver cuando tenemos... Dos móviles, un coche y una motocicleta o un coche y una furgoneta o lo que sea, que van al encuentro. Uno sale desde A a 90 km por hora y el otro sale desde B un poco más despacio, a 55 km por hora. ¿Qué ocurre? Que el espacio que van a recorrer, lo van a recorrer como digamos sumando sus velocidades. Porque miren, el espacio que recorre el 1, ¿eh? el espacio que recorre el vamos a llamar a este móvil 1 y a este móvil 2. El espacio que recorre el móvil 1 más el espacio que recorre el móvil 2, cuando se encuentren, se van a encontrar en un punto por aquí. Este será el espacio que ha recorrido el móvil 1 y este será el espacio que ha recorrido el móvil 2. La suma de esos dos, ¿cuánto tiene que sumar? Sabemos que las ciudades están separadas, 1015 kilómetros. Pues tiene que ser igual a 1015. Y entonces esto ya es muy sencillo, porque el espacio que recorre el móvil 1, ¿cuánto es? Pues... La velocidad del móvil 1 por el tiempo que va a tardar. La velocidad es eh, 90 y el tiempo, pues no lo sabemos. Vamos a ponerle de momento T1. ¿Y el espacio que recorre el móvil 2 cuál es? Pues su velocidad, 55, por el tiempo que tarde el móvil 2 en llegar a encontrarse. Pero, ¿qué ocurre? Si estos salen al mismo tiempo, el tiempo que están circulando hasta que se encuentran, ¿Cuánto es para los dos? El tiempo es el mismo. El tiempo es para los dos el mismo tiempo. ¿Y qué ocurre aquí? Que yo tengo que sumar 90 más 55, que son 145 por T, igual a 1015. Es decir, es como si sumamos las velocidades porque van al encuentro y con esa velocidad es con la que tienen que recorrer los 1000 15 metros entre los dos y nos da el tiempo en el que se separa, o sea que es fácil de recordar esto. Por lo tanto, el tiempo aquí serían 1015 entre 145, que son 7 en este caso, como, el tiempo está en, eh, como las velocidades están en kilómetros hora, el tiempo que me sale es en horas. Ya sabemos que se han juntado cuando pasan 7 horas. Para saber las distancias que se han recorrido, cada uno es muy fácil porque... La distancia de 1 es 90 por 7, que son 630 kilómetros, ¿vale? Y la distancia que ha recorrido el 2, muy fácil, porque hacemos también, pues 55 por 7, que serán la diferencia entre 630 y 1015, bueno, pues eh, eh, 55 por 7, que serían en este caso 385 kilómetros, ¿vale? Entonces aquí habría 630 en lo que ha recorrido este y aquí 385 kilómetros, ¿eh? kilómetros, kilómetros en los dos casos. Bueno, ese es el momento en el que se encuentran y, y la distancia de cada uno de los puntos. Vamos a ver ahora la otra situación que puede aparecer que un coche persigue al otro ¿eh? o un móvil persigue al otro. Imaginemos que tenemos dos vehículos, por ejemplo, aquí sale en este caso el coche por aquí y aquí sale la moto, que están separados, uno está en una ciudad, otro está en una ciudad B y, y, y salen al mismo tiempo, ¿eh? salen al mismo tiempo los dos, pero este va a 100 km por hora y este a 60. Por supuesto, como este va más rápido, en algún momento, si no se paran antes, porque tiene hay una otra ciudad por en medio, en algún momento lo cogerá, porque este va más rápido. En el, si dejamos pasar mucho tiempo, mucho tiempo, al final recuperará esa distancia. Mirad, aquí qué ocurría, que cuando los coches van al encuentro, esta distancia que hay aquí entre medias, la recorren, digamos que con la velocidad, sumando la velocidad de los dos, porque las velocidades se suman. Pero cuando vamos aquí hacia allá, lo que va a pasar es al revés. Para recorrer estos 100 kilómetros que los separan, ¿eh? para que lo pille. Pues vamos a contar que vamos como a 40 por hora, 100 menos 60, ¿vale? Y ese es el tiempo que me va a dar en el que eh, este es capaz de recuperar esos 100 kilómetros, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Porque miren, en este caso, si este es el punto donde se van a encontrar y este es la, la, la, el recorrido que va a hacer A, y este sería el recorrido ¿eh? que va a hacer B hasta ese punto. ¿Eh? Imaginemos que aquí es donde se van a encontrar, que todavía no lo sé dónde es ni en qué momento. ¿Qué ocurre? Que el espacio que recorre A menos el espacio que recorre B, en este caso, ¿cuánto es? Justo los 100 kilómetros que sé que los separan. ¿sí o no? Pero el espacio que recorre A es muy fácil porque son 100 por el tiempo que tarde A. Y el espacio que recorre B, pues muy fácil porque son 60 kilómetros por hora... Por el tiempo que tarde ve. Todo eso tiene que ser igual a 100. Pero ¿qué ocurre? Ocurre igual que antes. Que como salen al mismo tiempo. El tiempo que están caminando ambos. Hasta que se juntan. Es el mismo. ¿De acuerdo o no? Por lo tanto. El tiempo de uno y del otro. Podemos llamarlo t. Porque va a ser el mismo. Están circulando el mismo tiempo los dos. Y como ven aquí. Se restan las velocidades. ¿No lo ven? 100 menos 60 es 40t. Es decir. Que la velocidad... Digamos, la diferencia de velocidades por el tiempo tiene que ser igual al espacio que los separa. En ese, con esa velocidad el coche A tiene que ir recuperando estos 100 kilómetros hasta que pilla al otro, digamos. Por lo tanto, T es 100 entre eh, eh, 40, ¿de acuerdo? Que sería a 10 eh, entre, entre 4, ¿eh? Que tendríamos eh, 2,5 horas. 2,5 horas. Bueno, pues como sabemos que es 2,5 horas, para saber en qué punto lo vamos a coger, pues por ejemplo calculamos la, la, el espacio que ha recorrido B, que serían 60 por 2,5. 60 por 2,5 son 120 más 30, 150 kilómetros, si no me equivoco, 60 por 2,5, 150 kilómetros, 150 a 150 kilómetros de aquí, o a 200, porque había 100 por en medio ¿eh? del origen. ¿vale? Esto es cuando salen al mismo tiempo. Otra variante del problema que lo complica un poco es cuando no salen al mismo tiempo, pero enseguida lo vamos a poder convertir en uno de estos, porque miren, vamos a suponer este de aquí arriba, pero en vez de que eh, el coche y la motocicleta salen al mismo tiempo de A y de B, este sale una hora después, ¿vale? Bien, si este sale una hora después, este empieza a caminar y está caminando una hora, ¿cuánto recorre? Recorre 55 kilómetros en una hora, ¿vale? ¿Sí o no? Y entonces esta B se viene a convertir aquí, ¿eh? que la vamos a llamar B1 y es como... Desde aquí es como si salieran al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Y ahora cuánto tienen que recorrer? Esto de aquí será 1015. Entre, o sea, perdón, menos 55. Que son 960. Y ahora tenemos el mismo problema de arriba, nada más que con una separación de 960 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer con las velocidades? Sumar... 145T tiene que ser igual a esta distancia. Y el tiempo que pasa después de esa primera hora, eh? aquí ha pasado una hora y este ha recorrido 55 kilómetros. Este sale una hora después. vale Pues 960 entre 145, que sale, si lo hacemos, 6,6 uh, 6, 6, 6 horas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que desde el principio han tardado 7,6 horas en juntarse y ¿dónde se juntan? Pues en 6,6 horas, por ejemplo, ¿cuánto recorre este de aquí? El coche de B, el espacio de B será 6,6 por su velocidad, que son 55. 6,6 por 55, pues estarán a 363 kilómetros desde aquí, desde aquí, más 55 que ya había recorrido, ¿a cuánto está? A 418. Es decir, que estaríamos a 418 de aquí y 1015 menos 418, 900, ¿eh? A 900, le juntan en un punto que sería a, perdón. 597 kilómetros de aquí vale. O sea que es el mismo problema Nada más que dejo transcurrir esa hora Entonces este se encuentra aquí Vemos a qué distancia está y dónde se juntan Una, variable de, eh, una variante de este problema de aquí Es eh, cuando van los dos en la misma dirección Pero uno persigue al otro y salen los dos del mismo punto Es decir, están los dos en A Y este sale una hora antes bueno, pues si sale una hora antes, ¿dónde estará antes de que este empiece a caminar? En una hora, si va a 60 kilómetros por hora, pues estará aquí, en un punto B, que estará a cuánto? A 60 kilómetros. Y ya estoy en el problema de arriba. Sé la distancia que lo separa, sé que este va a 60. Y sé que el que lo persigue va a 100. ¿Qué pasa con las velocidades? Que las tengo que... Restar, otra vez, 40t tiene que ser igual a la se, distancia que nos separa, que son eh, 60. Pues t igual a 6 entre 4, que son 3 medios, que son 1,5 horas. Este es el tiempo que tarda en encontrarse. Se encuentran aquí en un este cuando el tiempo que ha pasado es 1,5 horas. Desde el inicio, No. Desde que B está aquí. Hay que sumarle una hora más, ¿vale? Desde el inicio, porque este salió una hora antes. ¿vale? Pero bueno, desde que salió de aquí B, ¿cuánto ha recorrido B? Pues 1,5, el espacio que ha recorrido B desde que salió de aquí es 1,5 por 60. ¿vale? 1,5 por 60 son 90 kilómetros. Pues a 90 kilómetros de aquí. Pero si son 90 de aquí, 9 y 6 pues ¿desde cuánto está desde el principio? 9 y 6 que son 150 kilómetros desde el principio. Se juntan cuando están a 150 kilómetros desde el principio y cuando han pasado o bien una hora desde que salió A o dos horas desde que salió B, porque B salió una hora antes. ¿vale? Es decir, muy sencillos. Si los coches van al encuentro, la distancia que tienen que recorrer entre ambos Digamos que la corren a, a la a suma de sus velocidades. Cuando uno se persigue al otro, para recuperar lo que uno adelanta al otro, tiene este lo que va más rápido. ¿vale? Pues si este va a 100 y aquel a 60, pues digamos que para recuperar estos 100 kilómetros puede contar con una velocidad de 40 kilómetros por hora, que es lo que le puede ir recuperando cada hora. ¿vale? De esta manera, como ven, salen unas ecuaciones muy, muy sencillas y muy fáciles de manejar. Se pueden resolver de muchas otras maneras estos problemas de manera mucho más compleja, con ecuaciones que salen un poco más difíciles. Me gusta de todas formas que después cuando veamos el tema de las funciones lineales, veamos la gráfica de estos recorridos, que se ve muy fácil también y se resuelve gráfica y, y numéricamente muy sencillo también este problema y lo repetiré. <risa>